¿Qué tal muchachos? Disculpen más bien si no he podido hacer más videos como este pero es que la verdad he estado bastante ocupado haciendo videos de mazos así que ahora por fin toca regresar a este formato y este comeback muchachos va a ser por todo lo alto ya que hoy vamos a hablar sobre una de las cartas más esperadas del mes de abril estamos hablando nada más ni nada menos que Jeff cuando Jeff fue anunciado causó un gran revuelo en la comunidad porque justamente la habilidad de Jeff es una habilidad muy especial es de aquellas habilidades que rompen reglas dentro del juego y acá si revisamos la descripción de la habilidad lo que dice es que tú puedes mover esta carta una sola vez y nada puede detenerla de ser movida o de ser jugada en cualquier ubicación y aparte es una carta de coste 2 esto quiere decir que también te permitiría hacer combos en turno final la particularidad que tiene esta carta con respecto a las demás que están llegando en el mes de abril justamente es el hecho de que rompe reglas establecidas, como ustedes saben hay cartas que ponen ciertas reglas donde no se pueden jugar en esas ubicaciones o hay mismas ubicaciones también que te ponen las reglas donde no puedes jugar ahí pero Jeff se va por encima de todo eso. A pesar que esta carta no va a ser seguramente un Big Bad pero con todo lo que puede hacer Jeff y con toda la flexibilidad que te da a nivel de estrategia en este juego probablemente sí vaya a valer comprarla por 6000 tokens cuando recién salga. Incluso si eres un jugador competitivo que le gusta participar en muchos torneos puede ser que Jeff sea una gran carta para poder desempeñarse en estos torneos agarrando de sorpresa a los rivales y dándote una ventaja extra en las partidas. Como les digo, en el juego siempre estamos sujetos a las reglas de ciertas cartas y a las reglas de ciertas ubicaciones... ...y como todo es a veces muy aleatorio, lo que puede hacer Jeff es que de alguna manera te pueda dar ese extra por ahí... ...para que puedas jugar en alguna de esas ubicaciones o a través de alguna de esas cartas y puedas terminar ganando la partida. Y aquí a Jeff lo podemos comparar con Nightcrawler, ya que este último también se puede mover una sola vez al igual que Jeff... ...pero claro está que Nightcrawler no puede estar sobre las reglas de ciertas cartas o ciertas ubicaciones haciendo que Jeff sea una carta muy especial en este contexto los mazos en los que creo que Jeff puede ir muy bien o se puede desenvolver muy bien van a ser en Cerebro 3 va a ser en los mazos de Cera donde esté llevando también a Tormenta y va a ser también en los mazos de Thanos donde esté llevando a Cerebro, y yo creo que también en el futuro cuando Jeff se vuelva una carta de dominio popular es probable que se convierta en un Staple por la habilidad fuera de restricciones que tiene, muchachos y aquí hay algo muy importante también, sucede que Jeff tiene una habilidad única en este caso no tiene efecto de revelarse ni efecto continuo, lo cual tiene muy poquito los counters pero de todas maneras vamos a pasar a nombrar los counters de Jeff en este caso el primer counter vendría a ser Sandman, ¿Qué es lo que sucede, incluso le estaban Preguntando a los desarrolladores Como nada puede detener a Jeff de que sea Jugado, lo que estaba preguntando la gente Era de que si Sandman, a pesar de que Sea lanzado en el campo de batalla Jeff podría ser la segunda carta en ser, en ser Jugada y pasar la regla Justamente por encima de Sandman Y el desarrollador obviamente dijo que no Que igualito Sandman es mucho más fuerte Y que su regla de jugar una sola Carta va a permanecer, en este caso Vas a tener que decidir si jugar a Jeff o jugar alguna carta que represente mucho más valor para ti en esa partida. Y la siguiente carta que vendría a ser el counter más obvio sería Lich. Justamente lo puedes tirar a Lich con rampeo en turno 4 o lo puedes tirar en turno 5 y si aún no has lanzado todavía al tiburón sin, pues lo vas a tener silenciado en tu mano y solamente va a ser una carta de coste 2 con 3 de poder. Y el otro counter y eso sería un poquito más sofisticado vendría a ser Aero. Claro está que Aero como ustedes saben la han nerfeado y pues mueve la última carta que juega el oponente ¿verdad? Pero a ver ¿qué sucede acá? Que si es que la juegas con Sandman obviamente Aero va a tener su Habilidad como si nunca hubiese sido nerfeada, porque va a mover una sola carta al final que vas a jugar. Y si tú decides jugar en este caso el Tiburón sin o el Jeff, pues lo que va a hacer Aero es moverla desde donde esté, o sea, de alguna ubicación que esté restringiendo, pues igual la va a mover. Pero bien, muchachos, ya acabamos de hablar de la parte teórica de Jeff, y ahora sí vayamos al simulador de batalla para ver cómo se podría desenvolver dentro del juego cuando llegue. Miren, imaginémonos este escenario donde tú has jugado Profesor X y tu oponente ha jugado Sandman. Luego viene el turno 6, ¿verdad? Y solamente tú puedes jugar una sola carta. ¿Qué es lo que va a suceder acá? De repente tú decides jugar a Jeff en el Profesor X, pero recuerda que aquí tu oponente es el que tiene la prioridad, ¿ok? Digamos que tiene la prioridad a tu oponente. Ya, vamos a poner acá que nosotros vamos a jugar, queremos jugar a Jeff aquí. Ahora, tu oponente te lanzó aero en este lado y quiere tratar de arrastrar a tu Jeff justamente al medio. ¿Tú crees es que Aero va a poder arrastrar a Jeff Moverlo de la ubicación del Profesor X Yo la verdad creo que eso no va a suceder Así, porque a ver, Jeff tiene Justamente el tema de que bypasea Restricciones, pero Aero no tiene eso Con su habilidad, por tanto creo yo Que aquí Aero no va a poder mover a Jeff A la ubicación, Jeff se va a quedar dentro De Profesor X y por tanto tú vas A terminar ganando esta ubicación En caso pues estemos en este escenario Donde solamente Sandman está a la derecha Y tú estás poniendo Profesor X más Jeff O sea 6 puntos versus 5 y tú ganaste en esa ubicación. Y el de aero. aquí en este caso por ejemplo no funcionó. Ya ahora el siguiente caso muchachos. Imagínense que estamos en el turno 6. Y Kimping ya activa la habilidad. Donde cualquier carta que se mueva a la ubicación se va a destruir. ¿Qué sucede si tú previamente ya habías jugado a Jeff? Y quieres moverlo a Jeff acá. Pensando justamente donde, donde dices, ¿no? Oye, pero si nada puede tener a Jeff de moverse en esta ubicación. Exactamente, nada puede tenerse de moverse en esta ubicación, pero sí puede ser destruido al moverse. Y aquí para avalar lo que estoy diciendo les voy a poner en este mensaje lo que escribieron justamente a un desarrollador y le dijeron, Jeff puede moverse dentro de la torre de Fizz y Kim Ping en turno 6 sin ser destruido y el desarrollador le va a responder Jeff puede ir a donde él desee pero esto no significa que cosas malas le puedan suceder una vez que él se mueva ahí y a ver muchachos esta siguiente situación cuando ya se encuentran 4 cartas en la ubicación Jeff no se va a poder mover ahí y ser la quinta carta o sea el tema este de la habilidad que dice nada puede detenerlo de moverse o de ser jugado en una ubicación no eh, justamente funciona con el hecho de ser una quinta carta porque el sistema del juego no está hecho para soportar justamente 5 cartas en una ubicación sino como máximo 4, ahora nos encontramos en la siguiente situación muchachos imagínense que ponen un Galactus acá en el medio de la ubicación y destruye las ubicaciones adyacentes, Jeff va a poder moverse en alguna de estas ubicaciones destruidas la respuesta es no, los desarrolladores han dicho también que Jeff no puede jugar o no puede ser movido en ubicaciones que ya están inexistentes ahora hay una duda también que la gente ha estado teniendo también en el Discord de Marvel Snap y les han preguntado también a los desarrolladores si Jeff al no tener restricciones de ser jugado o de moverse también podría irse para el lado del rival, se puede jugar a Jeff y lo puedes mover al lado del rival para poder no sé bloquearle alguna zona tipo como lo que se hace con Titania y los desarrolladores han dicho que no que acá Jeff solamente está hecho para que tú lo juegues de tu lado y para que lo puedas mover solamente de tu lado a menos que quiera hacer cerebro galaxia y usar una viper para regalárselo a tu oponente, y la otra buena sinergia también que vas a poder encontrar con Jeff y seguramente lo vas a ver en algunos mazos va a ser a Miles Morales, porque justamente Miles Morales, como Jeff se puede mover sin ningún problema en cualquier lugar y nada lo puede detener, pues Miles Morales el siguiente turno va a costar de energía y pues vas a poder lanzarlo junto con otras cartitas otro caso muchachos, la restricción de Ebonimo no permite que tú puedas jugar ninguna carta en la ubicación pero acá con Jeff, Jeff va a pasarse por encima de esa regla y va a poder ser jugado sin problemas en la ubicación donde se encuentre Ebonimo. y ahora muchachos revisemos las ubicaciones en las cuales jeff podría ganar gran ventaja y aquí muchachos les sugiero que se enfoquen directamente en la ubicación del medio que en ese lugar es donde yo voy a estar haciendo justamente todos los cambios de las nuevas ubicaciones para poner a prueba justamente la habilidad de Jeff ahí a ver comencemos primero con la ubicación que es The Bolt esta ubicación de acá no te permite jugar cartas en el turno 6 pero acá Jeff sí va a poder ser jugado en el turno 6 en esta ubicación sin ningún problema acá justamente así también como lo puedes mover seguramente si es que lo lanzaste en el turno 5 lo puedes mover es verdad en el turno 6 como podrías mover también un Bishop o podrías mover un eye crawler aquí pero el gran valor que va a tener Jeff acá es que en el turno 6 si no lo has jugado lo vas a poder jugar acá sin ningún problema y vas a poder sumar más puntitos para esa ubicación sobre todo si tienes alguna carta que pueda bostear a Jeff en poder como en el caso de Blue Marvel o de repente por ahí el mismo Cerebro 3 puede ser que Jeff pueda llegar con un gran poder en esa ubicación y así sin problemas puedas terminar ganando ahí. Ahora vayamos a la siguiente ubicación que sería el Trono Espacial, imagínate que tú ya tengas una carta jugada en el Trono Espacial pues eso no es problema para Jeff, Jeff se va a poder mover en esta ubicación o bien va a poder ser jugado también en esta ubicación y puede llegar a tener justamente dos cartas rompiendo la regla del trono espacial y ahora vamos con la siguiente ubicación que sería el santum santorum acá no se puede jugar ninguna carta es una ubicación muy restrictiva pero a jeff no le importa eso jeff lo vas a poder jugar en el turno que tú gustes pero generalmente se va a jugar en el turno final para poder sorprender a tu oponente y poder ganar esa ubicación sin problemas luego tenemos a plunder castle que esta es una ubicación en la cual solamente las cartas de coste 6 de se pueden jugar aquí pues para jeff tampoco es ningún problema tú también puedes escoger así como el santos Antorum puedes escoger en qué turno jugar a jeff en esta ubicación y si quieres lo puedes jugar también en el turno final para poder sorprender a tu oponente y terminar ganando esta ubicación en caso tu oponente no tenga cartas de coste 6 para jugarse aquí luego tenemos aquí el laboratorio miniaturizado que lo que te dice es que en el turno 3 4 y 5 las cartas no pueden ser agregadas aquí pero a jeff tampoco no le va a importar esa restricción jeff acá se podría mover durante esos turnos de restricción podría moverse en esta ubicación como también podría ser jugado sin ningún problema esta ubicación seguramente muchos deben de pensar que si juegas a jeff acá jeff de seguro se va a quedar yo la verdad lo que yo pienso y dentro de las cosas que he estado viendo de lo que han respondido los desarrolladores hasta el momento no han respondido sobre el bar de Luke, pero creo que de todas maneras es muy probable que jeff se termine regresando así tal cual como hablaba del tema de kingpin que jeff se puede mover pero igual va a ser destruido estoy seguro que acá también si tú lo juegas a jeff probablemente el Lux Bar lo va a terminar expulsando nuevamente hacia tu mano Ahora imagínate que aquí Tormenta ya inundó la ubicación. Y ya nadie puede jugar aquí. En este caso lo que va a suceder es que sin problemas. A Jeff también lo vas a poder jugar en esta ubicación. Sea en el turno final o en el turno después de que ha sido sellada esta ubicación. Y aquí esto es muy similar a lo que les estaba comentando justamente de lo de Kim Ping. Esta es la Fist Tower. Y lo que dices es que cuando tú mueves una carta aquí va a ser destruida. Si tú quieres mover aquí a Jeff. Es verdad que nada va a impedir que se mueva. Pero no va a impedir de que sea destruido por esta torre. Y muchachos estamos con esta última ubicación que vendría a ser el Crimson Cosmo que tiene esta restricción donde no puede jugar cartas de coste 1, coste 2 o coste 3 justamente en este lugar y acá pues a Jeff sin problema le va a importar un Rábano esta regla y vas a poder jugarlo acá ganando justamente 3 puntitos más con una carta de coste 2 y aquí muchachos una de las cosas muy importantes que tiene Jeff es que el mazo de cerebro 3 va a llegar a ser bien relevante y va a ser el más competitivo de todas las versiones de cerebro que existen ¿por qué va a suceder esto? a ver cuando Mystic y cerebro se combinan las cartas en este caso que tienen 3 de poder van a llegar a tener 7 de poder tú puedes lanzar un Profesor X acá con 7 de poder, ¿verdad? Ahora, si en caso no te fue suficiente, digamos, los 7 de poder para poder ganar esta ubicación de la derecha pum, donde se encuentra el Profesor, acá lo que vas a poder hacer es jugar a Jeff en el turno final y tener 7 de poder más y llegar a un total de 14 de poder y creo que sin ningún problema vas a poder ganar esa ubicación. Y ahora muchachos vamos con las conclusiones. Yo les acabo de explicar todos los beneficios que tiene Jeff y la verdad que los counters que tienen o las debilidades que puede tener son muy poquitas. Es más, Jeff te favorece mucho a nivel estratégico y a poder, digamos, tener más sobre control el tema del RNG malo. Y a ver muchachos, yo les digo esto porque en muchas ocasiones siempre nos topamos con muy malas ubicaciones o nos topamos también con cartas que nos impiden jugar justamente en esas ubicaciones. Y aquí es donde Jeff justamente se pasa por encima de todas esas reglas y puede jugarse libremente. No solamente es moverse, sino también es que se puede jugar ahí y eso hace que sea muy interesante y que pueda volverse un factor sorpresa de turno final. Como ya les estaba mencionando, a pesar de que Jeff no es una carta Big Bad, creo que está muy bien gastado los 6.000 de tokens para aquellos que sean amantes, por ejemplo, de mazos como de cerebro o mazos donde estén jugando de repente cartas pequeñas con tormenta o para aquellos de repente que les guste jugar Thanos con profesor x también creo que acá Jeff va a sumar bastante digamos para poder mantener en control el rng malo sea de las ubicaciones o sea de las cartas restrictivas que te puede usar el oponente y aún así poder tratar de ganar la partida y yo creo que para todos los jugadores competitivos que están metiéndose a torneos. Creo que Jeff va a ser una gran carta que les va a sumar justamente a la lista de mazos que lleven. Para poder tener mucha más estrategia y mucha más ventaja al momento de jugar un torneo. Y yo creo que Jeff muchachos va a ser una carta muy demandada por la gente. Así como lo fue Kitty Pride en su momento. Pero lamentablemente a Kitty Pride la deshabilitaron y no dejaron probarla más. Pero en el caso de Jeff esperemos que no vaya a suceder lo mismo. Y que la gente la verdad lo pueda probar con toda la libertad del mundo. Sobre todo aquellos que están gastando 6.000 de todo. Tokens y podamos tratar de ver justamente qué tan fuerte puede llegar a ser esta carta, pero desde ya les voy diciendo que esta carta va a ser bastante fuerte porque justamente rompe reglas y eso es lo que generalmente en el juego no se hace y pues al ver esta carta todo lo que puede llegar a ser, va a ser una carta con un gran potencial, así que muchachos yo lo dejo con todos esos comentarios, me gustaría saber qué opinaron sobre todos esos testeos que se han hecho acá, si en caso ustedes tienen alguna cosa que se me haya podido pasar, la pueden dejar también en los comentarios ahí, pues si de alguna forma todos nos vamos enriqueciendo con más información dentro de este video Así que ya sabes, también de lunes a viernes Estoy haciendo mis transmisiones en vivo En la plataforma Morada por las Noches Así que te dejo el enlace acá también para que puedas visitarme Cualquier duda o consulta que tengas Las puedes hacer también ahí en los streams Así que ya sabes, te espero allí Un abrazo para ti